piensen que uno bueno no, no, no, no aparece no, no sé dónde dónde fue que, que metí eso lo, lo cierto del caso es que estos estos a muchos de estos premedita se le ha ido si, si di, dime tú que ti, tienes información eh ¿Lo de Torito me lo mandaste? Ah, pues déjame buscarlo, mira. Me, me, me mandó lo de Torito. Déjame, déjame buscarlo porque, espérate, déjame ver. Porque definitivamente, eh, ah, míralo aquí, Vé, véame, vea, que yo no hablo, yo no, miren todo, todo el esfuerzo que he hecho, miren aquí, miren aquí, esto no es invento de Omar, miren lo que dice aquí, y le voy a leer la información. Una llamada. ¿Qué? Pero si yo estoy eso, no me llame ahora, mi niño, para que me llegue esta información. ¡Qué barbaridad! Mi, mi, mire ahí, mire ahí, mire ahí, mire ahí, men. Miren ahí, amigos televidentes. Qué nuevo más que se lo inventó. Miren lo que dice ahí. Héctor Acosta se queja de que Jorge Mera no va abonado. Ni responde llamada. Usted lo está viendo ahí. Y oigan lo que dice. ¿Qué vamos a hacer con Orlando Jorge Mera? Hay que pagarle un Uber para que llegue abonado. Cuestionó este martes el senador de la provincia, Monseñor Noé. Del mismo partido. ¿Del mismo partido? ¿Del mismo partido? Del mismo partido. Eh, el torito alegando que el ministro de Medio Ambiente no le levante el teléfono, dice el torito, el patriota llamado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, yo, oigan esto señores, yo llevo 12 veces que lo invito a la provincia, de Monseñor Noé y no va, y no solamente que no va sino que no coge la llamada y no devuelve los mensajes, y no solamente es a mí, pero el único que se refiere aquí a él soy yo, dijo el senador del Partido Revolucionario Moderno. Acosta dijo que el problema que aqueja a su provincia es una chimenea, oigan esto, una chimenea que tiene instalada la empresa Falcon Bridge Dominicana, la cual no es humo que vota, lo que bota es melaza. Le pregunté al presidente de la compañía si, esta, si esa chi, chimenea se mantenía prendida 24 horas y él me dijo muy sonriente que sí, los 365 días del año. Oigan esto, señores. En ese sentido, dijo que ha intentado que Jorge Mera vea en carne propia esta situación, pero que sus esfuerzos han sido en vano. Por lo que resolveremos nuestro asunto como humilde comunitario de mi provincia. Donde sea que esté don Orlando Jorge Mera, dígale que Héctor Acosta, representante de la provincia, Monseñor Noel, le manda muchos saludos, pero que ya no lo llamo más ni Es una vergüenza, señores. Ustedes ven lo que son estos jodidos políticos. ¡Qué vergüenza son estos políticos! Que no sirven ninguno, o muy poco. Ustedes vieron cuando yo aquí, al principio de gobierno, decía que los políticos de aquí, que eran amigos míos, o son amigos, porque muchos son, y que me, me llamaban, o mayo, pero ustedes lo llegaron a ver. Yo voy para el programa y yo lo llamaba y a mí no me cogían allá ni me devolvían. Y la gente, pero a mí hubo un, un familiar que me dijo de, de uno de ellos, ¡ay! Ya, porque creen que uno puede fastidiar. míralo ahí, hay torito. Un símbolo de este país del arte, míralo ahí, y un senador de su propio partido. Coño, pero cuando van a buscar votos, tú lo ves así. Por eso que yo digo que a mí, ninguno de estos politiqueros me va a poner de mujer, a mí. A mí no me engañan, a mí no me engañan, porque es que yo, te, yo lo tengo ya calculado, son todos iguales. Incluyendo, porque es que yo parto de los hechos y de la actitud de la gente. Incluyendo hasta izquierdita, hay izquierdita, un izquierdita que venía este programa cuando estaba pirando a una cosa. Oye, yo más por aquí, yo más por allá... Y ese charlatán que es un compromiso conmigo para una cosa, de una gente. Un charlatán más. Un charlatán más. O sea, todos políticos de este país, de derecha, de izquierda, el, el que quiera dejarse engañar, que se deje engañar. ¿eh? Eso es libre. Eso es libre. Ahora, el que no engañan es a este que está aquí. De ningún partido, ¿eh? A mí no me engaña nadie, porque que yo sé, desde que llegan a una posicioncita se ponen locos. Usted mismo lo ha dicho siempre. Pero yo lo he dicho siempre, señores, que no es que Omar que se está inventando. El que quiera dejarse engañar, que se deje engañar, ¿Eh? Que se deje engañar. De izquierda y de derecha. Usted lo pone en un puertecito y se transforman. Hasta los teléfonos los cambian. No, todo, todo. Pero ahí hay otro, otro que yo hasta quedé sorprendido. No porque me sorprendo, porque yo estoy claro. Y bien consciente de en qué sociedad es que yo vivo. Yo sí es verdad que estoy claro. A mí no me engaña ninguno de esa gente. Naturalmente. Como decía un amigo mío antes, una frase de Carlos Mar. Tú no puedes eh, vivir en una sociedad y no depender de ella. O sea, yo no puedo ser enemigo. Porque si, si, si uno es enemigo de todos los charlatanes que, que hay, uno se que queda solo, pero, pero con su distancia. Sabiendo de uno cada charlatán, Pero óiganlo. De derecha y de izquierda cuando le dan un puestecito. Yo no, no voy a decir que son 100% así. No voy a decir. Pero se cuentan con los dedos de la mano. ¿eh? Se cuentan con los dedos de la mano. Desde que le dan un puestecito se transforman. Lamentablemente. Entonces te vieron a torito. O a torito que Orlando José Mera no le coge el teléfono y que lo ha puesto de mojiganga. Bonao eh, eh, eh, en una amenaza con esa falcumbriz. Primero que ha querido explotar Loma Miranda. Y que ahora tiene una chi chimenea que pone en peligro la salud y el medio ambiente en Bonao. Y este señor se hace de la vista gorda. Entonces no más palabras magistrados son los hechos que hablan, pero este es un pueblo que nació, parece, para que lo engañen y se burlen de, de ellos, para que lo engañen y se burlen. Ahí está la cuestión de la reforma fiscal, ahí tengo yo hoy, hoy ha sido un día, señores, de muchos artículos, de figuras importantes, escribiendo y advirtiéndole al gobierno y a Luis Abinader, que se fije en el espejo de Colombia, van 41 muertos en Colombia. Que el gobierno quiso introducir una reforma fiscal, que lo único que iba a hacer era hacer más pobre a los pobres y destruir prácticamente la clase media. Porque lo que dice uno de los que escribió sobre eso hoy, ahí no se habla de quitarle los 200 mil y pico de millones de pesos, que en, en exenciones es decir... En exoneraciones de impuestos A los más ricos de este país Oye, el gobierno dominicano Para que ustedes tengan una idea Deja de cobrarle a esas grandes empresas Más de 200 mil millones de pesos Pero más peralta tiene que pagar Sus impuestos religiosamente Y usted, que es un infeliz Tiene que pagar su, su, Ve, yo acabo de, de, de, de Mi declaración de bienes Y todos los meses el ITEBI dándole ahí a uno ah pero aquí hay empresas que si tienen que pagar 15 millones el gobierno se lo sonera con una jodida ley de, de gasto tributario que gasto tributario no es más que el impuesto de que por incentivo para que esas empresas generen empleo miércoles pero para los ricos sí y para los pobres cajeta entonces le soneran combustible le ponen combustible a, ve a la Falconbrí y a, a, a Barrigón. Eso es millones de galones de combustible. Ah, esto es una, una reforma para darle duro a los pobres y a la clase media que los artículos todos están por la nube. Ahí hubo un tipo del PLD, un diputado, Tulio Jiménez, que puso, me van a decir, no, pero que los PLD sí es verdad. Pero lo que está diciendo es una verdad. El huevo ha subido, la carne ha subido, el arroz ha subido, la que yo todo ha subido aquí. Tú me vas a decir, ah, pero que la pandemia, no me venga nadie con disparate, que las cosas que, que Luis Abinader ha hecho positivas, yo le he reconocido. Yo le he reconocido, pues yo no soy mezquino. Pero tampoco eh, vamos a decir que, ah, te aumentan y tú te vas a encontrar, son buenos.